que son los padres, según decían un par de extraterrestres que analizaban el comportamiento humano en una comedia norteamericana, no recuerdo el nombre, si lo recuerdan déjenmelo ahí en los comentarios, los padres y las madres son seres a los cuales culpar por todas nuestras miserias y falencias. Ahora que lo pienso, esto se parece a la definición de Dios para muchos. Pero mayo y junio son meses para reconocer las labores de mamá y de papá, sus esfuerzos, bondad, alegría y por supuesto celebrar sus existencias. Y como hablamos ya del Día de la Madre en mayo, hoy vamos con el Día del Padre. El Día del Padre en Latinoamérica, así como en Estados Unidos, se celebra alrededor de la tercera semana del mes de junio. Y en España, Italia y Portugal se celebra en marzo. Cierto, Vivi, porque allá se celebra junto con el Día de San José. Y aquí, en Alemania, se celebra en mayo, el mismo día que se celebra la Ascensión de Jesucristo. ¡Ah! <risa> Lo que a este día también se le llama aquí en Alemania Christi Himmelfahrt o Día de la Ascensión de Jesús. Se celebra 40 días después de la Pascua y apenas una o dos semanas después del Día de las Madres. En 1934 a este día se le declaró como feriado en toda Alemania y más que como el Día del Padre se le conoce aquí como Día de los Señores o Día de los Caballeros o como... Herrentag, un día de verano en el que muchos hombres se reúnen en los parques, alrededor de los lagos o se van de paseo con sus hijos, sus padres, amigos o sus familias a compartir un buen rato, celebrar y por lo general disfrutar de la bebida nacional de ese país. ¿La cerveza? <ríe> sí, Vivi, la cerveza. Bueno, pero no me hagas cara de obviedad. Pues aunque en Alemania existen unos 5.000 tipos de cerveza, el café se bebe mucho más. Y al igual que la cerveza, lo disfrutan a amargo. Y mola mucho, ¿eh? Cierto, Vivi, además es que no se toman un tintico como en Colombia, sino que al igual que en el Ecuador se toman unas tazas que parecen las tazas de inflación. Pero de bebidas hablamos otro día. La celebración en junio debe sus orígenes a Sonora Louise Dodd, llamada la madre del día del padre. Una mujer estadounidense nacida en la comunidad de Jenny Lind en Arkansas y quien vivía desde los 7 años con su familia al oriente de la ciudad washingtoniana de Spokane. La madre de Sonora, Ellen Victoria Chick Smart, murió en el parto de su sexto hijo en 1898 cuando... Sonora tenía 16 años y entonces su padre, un sargento veterano de la guerra civil estadounidense llamado William Jackson Smart, quedó a cargo de los seis niños, entre ellos Sonora y el pequeño Marshall recién nacido. Sonora era la mayor de los hermanos y la única niña. 11 años más tarde, en 1909, después de que Sonora ya se había casado y ella misma ya era mamá, estaba escuchando un sermón sobre el Día de las Madres en la iglesia metodista a la que ella asistía. Y entonces pensó que sería apenas justo si hubiera también un día en el que se le reconociera especialmente la labor a los padres, así como ocurría ya con las madres desde hace unos cuatro años atrás. Así que interrumpió el sermón para expresar, según pues, un, recordó una entrevista unos 70 años más tarde, que. I liked everything you said about motherhood. Don't you think fathers deserve a place in the son too? Y en español. Me gusta todo lo que dices sobre la maternidad, pero ¿no crees que los padres merecen también un lugar bajo el sol? Aunque la idea de Sonora era que la celebración fuera el 5 de junio, pues terminó siendo el 19 por cuestiones logísticas. Bueno, y además, ¿qué tiene el 5 que no tenga el 19? Pues... Mmm, es que el 5 estaba marcado por un hecho feliz para Sonora y su familia y también por otro hecho muy, muy triste para cientos de familias. Madre mía, Zulma, empieza por favor con el feliz. El hecho feliz es que el 5 de junio era el cumpleaños del padre de Sonora y lo del hecho triste y muy triste se trata de el peor desastre en la historia de la minería en Estados Unidos. La tragedia olvidada detrás del día del padre. La tragedia ocurrida el 6 de diciembre de 1907, una explosión masiva en las minas de la compañía carbonífera Fairmont Coal Company en Mononga, en el estado de West Virginia, en la que perdieron la vida unos 362 mineros. Eso en cuanto a los trabajadores oficiales de la mina, porque contando a, a los presuntos trabajadores no oficiales, que seguramente lo sabía, entre ellos seguramente migrantes y otras minorías. Algunas organizaciones hablan de mucho más de 500 mineros. ¿Y mineras? Solo mineros viví. No ha sido sino hasta mediados de los 80 que algunas mujeres han comenzado a trabajar en las minas. Volviendo a los libros y siguiendo con lo de los padres, les dejo aquí tres títulos que tienen que ver con esto de la paternidad. Títulos de los que seguramente les estaré hablando en videos siguientes. Es un libro que leí hace poco, uno que leí hace mucho tiempo y uno que estoy leyendo. Eh, empezaré con el que leí hace poco. Este es... Capitana Rosalie, un libro bellísimo, de verdad bellísimo sobre un padre ausente, pero no uno de los irresponsables que se esconden para no pagar alimentos, sino uno que representa a uno de los mayores miedos que pueda uno tener en la infancia, ya se lo imaginarán y no les digo más porque pronto les estaré hablando sobre esta historia. Sigo con uno que estoy leyendo, este es Ética para Amador, un libro escrito de padre a hijo según las convicciones, valores, pero también rebeldías del padre y en sus propias palabras es una reflexión sobre la necesidad de reflexionar sobre nuestras acciones. Y el tercero, el que me leí hace rato, no lo tengo porque era un libro prestado y ya lo devolví, gracias Juana. Eh, ese es El olvido que seremos, un libro autobiográfico y sobre la vida del padre del autor. Recuerdo haber pensado cuando ya iba finalizando el libro, porque ese libro me lo leí así como casi en, en una noche, pasé derecho. Eh, recuerdo haber pensado que por lo menos todos los colombianos deberían leerlo. Y eso fue hace más de una década y como le comenté a Diana Roa en Encuentros con la Literatura, de paso les recomiendo este grupo de Facebook, la almohada sobre la que lo leí todavía no se ha terminado de secar. Y no les cuento más porque me voy a llamar a mi papá. Ah, pero ¿y qué dice el libro más veces traducido de la historia sobre los padres? Pues seguramente que mucho. Pero por ahora les dejo una frase de Efesios 6.4, una frase que a sus hijos les encantará al comienzo y a los padres tal vez les guste al final. El comienzo dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Y el final, sino críenlo según la disciplina e instrucción del Señor. Nos vemos en un próximo video del libro, maná, suscríbase en que vienen más cosas muy interesantes, denle a la campanita, compartan y celebren con alegría, y con sus padres, y si ya no tienen a sus padres, busquen a un abuelito solitario, casi, casi que les prometo que lo encontrarán. Chao.